Radio Lab Innovación Docente. Innovación en las ondas. Innovar es proyectar, es saber ver donde aún no hay. Es como tratar de ver las potencialidades antes de llevar a cabo una construcción de algo. Es mirar a largo plazo, incluso aunque no haya a veces condiciones ni para el corto. Es identificar y saber leer las señales que están ahí pero que no todo el mundo es capaz de ver. Tenemos derecho a la innovación. Innovar debería ser el centro de cualquier institución actual porque la sociedad actual incluso nos demanda como individuo y como colectivo ser capaces de avanzar y de progresar de una manera imaginativa, de pensar respuestas a preguntas que muchas veces no se han hecho aún. Hoy os volvemos a traer buenos ejemplos de que la innovación, de cómo la innovación docente es algo que ocurre en todos los lugares de la Universidad de Granada. Hoy estamos en el Campus Centro, en la histórica Facultad de Derecho, en su preciosa sala de vista, para hablar con docentes de arquitectura, de trabajo social, de derecho, de ciencias del trabajo, sobre sus respectivos proyectos de innovación docente. Os recordamos, si es la primera vez que nos estáis escuchando, que Radiolab Innovación Docente es un proyecto conjunto de la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva dentro del Plan FIDO, del Plan de Formación e Innovación Docente, y de Medialab UGR, para dar visibilidad a todas esas acciones en materia de innovación docente que se están llevando a cabo en la Universidad de Granada. Así que hoy miércoles 29 de mayo comenzamos desde la antigua y honorable Facultad de Derecho, situada en la céntrica plaza de la Universidad, nuestro cuarto programa. ...así que ya sabéis, como la innovación está en la onda... ...bienvenido a la innovación docente de la Universidad de Granada... ...bienvenido a Radiolab Innovación. Y eh, vamos a empezar eh, agradeciendo eh, a Alejandro Martínez... ...que está aquí con nosotros, que es vicedecano de Extensión Académica... ...de la Facultad de Derecho... ...agradeciendo que nos hayáis abierto las puertas... ...de un edificio tan emblemático de la Universidad... ...como es la Facultad de Derecho... ...y que cualquiera que haya tenido oportunidad de pasear por, por sus pasillos... ...bueno pues eh, eh, habrá visto que muchas de las aulas se llaman... ...como personalidades famosas que han estudiado aquí... ...o que han pasado por aquí como Nicolás Almerón... o Niceto Alcalá Zamora, Presidentes de, de República... o ...Oginer de los Ríos, García Lorca, Fernando de los Ríos... ...bueno en definitiva un edificio con muchísima historia ¿no Alejandro? Sí, hola, buenos días... ...bienvenido a Radio Lab Innovación Docente a, a la Facultad de Derecho... Y sí, está ahí en un edificio histórico, en un antiguo colegio jesuita, uh -huh. en, en una sala de vistas, esta es la antigua hemeroteca, de, de la antigua biblioteca, esa famosa que hemos comentado antes, que, que se quemó uh -huh. eh, hace unos años. Y, y bueno, esta es la sala de vistas y estamos aquí emitiendo este programa. Y efectivamente, yo creo que, que la historia, la, próximo al quinto centenario de la Universidad de Granada... Obviamente, ese origen de 1526 1531, que es el origen de nuestra universidad, pues tiene un punto de partida con los propios estudios jurídicos. Uh -huh. Y, efectivamente, todas las aulas de la Facultad de Derecho pues tienen un nombre, eh, un nombre con un profesor, con un catedrático eh, trascendente, que ha estado presente en, en la aula diaria a lo largo de la historia, incluso algunos todavía dando clase de, de esta facultad, ...y después lo que has dicho tú, pues casi justo a la entrada de la propia facultad... ...en la puerta del Paraninfo, pues tenemos algunas de las placas de... ...no tenemos premios Nobel, pero sí tenemos dos presidentes... Dos, ...dos jefes de Estado, dos presidentes, como el ilustre almeriense Nicolás Almerón... ...que estudió aquí un, un curso académico, o, por ejemplo, toda la carrera... Eh, ...un ilustre de Priego de Córdoba, eh, el Instituto Alcalá Zamora y Torres... Que después fue de presidente de, de, de la Segunda República, que sacó, por cierto, en todas las asignaturas matrícula de honor, hasta su traslado a, a la Universidad de Madrid, la Universidad Central, en el que fue alumno de, de doctorado también de un profesor que fue también de aquí de la Universidad de nada. Soy de Historia del Derecho, con lo cual se nota un poquito todas estas cuestiones, con lo cual me voy a callar ya y, y, y os no, es dejo que me preguntáis lo que queda Es ya. que es curioso porque mucha gente no sabe. ...que esta facultad era la sede central de la universidad... ...hasta que sí. en 1980 ya se movió todo al Hospital Real... Sí, sí, ...y que sí. de hecho tampoco, bueno, ahí he tirado de Wikipedia... ¿eh? Eh, sí, no sí. es que yo sepa tanto como Alejandro ni mucho menos... ...pero que es cierto que aquí por ejemplo... Eh, ...hablamos de innovación docente... ...y esta facultad fue una de, la, de las más innovadoras... Eh, ...en los tiempos de Carlos III con Pérez Valiente... ¿no? ...cuando en 1776 se hicieron sí. unos... Un, un ...el plan, de estudio, estudio, el plan de estudio de 1776 de ese consejero de Castilla... Que, que efectivamente fue uno de los más innovadores. Fue también, por ejemplo, ese plan de estudio, lo que pasa es eh, el que proyectaba la, la, el jardín botánico Exacto. que tenéis aquí. Lo que pasa después se puso en marcha la práctica un, un poquito después. Pero sí, estamos en la Facultad de Derecho, ahora vamos a hablar de innovación docente, donde se mezcla un poco la, la historia, la tradición y también un poco el presente y el futuro en, en, la, en la actividad educativa que desarrollamos los, los docentes ¿no? aquí en este centro. Tenemos también con nosotros, que voy a saludar, eh, para incorporar también a la conversación, a José María Manzano, que es director de la Escuela Técnica Superior de, de Arquitectura. Muy buenas, José María. Muy buenos días. Está hablando de innovación docente y precisamente también la arquitectura tiene mucho que decir. Ahora luego lo veremos con un par de proyectos también. Bueno, vosotros, Alejandro y José María, participan también en innovación docente, o sea que es un tema que conocéis pero que, que la arquitectura, digo, es eh, un tema en el que además la innovación eh, eh, eh, es su esencia es fundamental casi, ¿no? Sí, la verdad es que nuestra escuela tiene, es muy joven, tenemos 25 años, este año cumplimos nuestros 25 años de existencia en la Universidad de Granada y la verdad es que ya eh, se ha asentado como una, como una escuela con, con cierta personalidad y la preocupación por la innovación docente es evidente, ¿no? Ya con proyectos que se han solicitado y aprobado y muchas iniciativas que surgen desde distintas áreas, distintos departamentos, por profesores también que van innovando y van buscando por una nueva manera de enseñar arquitectura que se tiene que adecuar a los tiempos, lógicamente. Y bueno, contadnos un poco eh, en vuestras respectivas facultades, que conocéis bien, eh, cómo se desarrolla la innovación docente. Ya no digo en vuestras áreas o en vuestras especialidades. Bueno, como yo he dicho, en arquitectura el, nuestra incorporación al, al, al mundo universitario ¿no? pues ha sido eh, muy reciente. Las escuelas técnicas pues, no tienen la tradición y la ...que tienen otras otra titulaciones... ...como por ejemplo Derecho... ¿no? ...que tiene ya una larga historia... Pero desde la arquitectura sí, eh, eh, el, el trabajo profesional sí es innovación continua. ¿no? Es decir, nosotros siempre, siempre decimos que en arquitectura, eh, eh, tradicionalmente se dice que en arquitectura no se investiga, pero en arquitectura se está investigando continuamente, ¿no? porque un proyecto de arquitectura no deja de ser como una inclusión en, un, en una nueva eh, investigación. Y por tanto, en el tema docente, que nuestra incorporación ha sido más tardía ¿no? eh, aquí en Granada, pues eh, esos temas de, de innovación se empiezan a, a ser como prioritarios para muchos profesionales. Sobre todo también con la incorporación de Bolonia y todo ese, ese revulsivo que supuso una nueva estrategia de la educación, una nueva estrategia de, incluso del planteamiento de, de la asignatura, el plan de estudios fue también eh, modificado, por tanto, hubo. Todos todo los agentes que intervienen en, el, en ese proceso han tenido que hacer un reciclaje y, un, y, y por tanto, la, la docencia se ha tenido que modificar. Todos estos pequeños o grandes proyectos de, de innovación docente lo que hacen es actualizar modos de operar de distintos profesorados, de distintos departamentos, con sus estudiantes para ir a los tiempos que corren. ¿no? Y la arquitectura siempre tiene que ir en vanguardia, por tanto, la docencia también, ¿no? Sí, eh, bueno, encantado de, de, de compartir mesa, no mantel, pero sí mesa con, con José María. Yo <risa> mantel soy, luego, si acaso. Sí, luego. Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que, que de las dos o tres facetas ¿no? que tenemos los, los profesores universitarios... ...temporalmente puede ser la gestión, ¿no? En nuestro caso la docencia está clara... ...y la investigación, yo creo que casi el patito feo de toda esa cuestión... ...incluso en el tema de, del día a día, ¿no? Incluso de las acreditaciones, ¿no? ...que ahora están tan de moda para el profesor universitario... ...pues el patito feo es, es la propia docencia, ¿no? ...que tampoco se valora como se debería de, de valorar. Y está claro que, que, que la puesta en marcha de estos proyectos de innovación docente... ...que bueno, que, que lo podemos pedir los, los profesores, es verdad... ...que no se lo podemos pedir a la unidad de calidad, ¿no?... ...antes era un vicerrectorado bueno, ahora... ...un poco está asimilado al, al mismo, etcétera... ...pero, pero bueno, y, y son los que dan el dinero poco, es verdad que se da poco, con lo cual se tiene que hacer con una, un presupuesto un tanto, un tanto modesto, pero realmente los destinatarios, los beneficiados de, de esos proyectos de innovación docente son el, los propios estudiantes, ¿no? Sí. Con lo cual eso es un poco poner en, en práctica toda esa experiencia eh, educativa de, de, de investigación, ¿no? En el ámbito eh, educativo y después un poco intentar interrelacionar lo que es la teoría, ¿no? Es un poco lo que muchas veces se hacía tradicionalmente en el aula con, con la práctica en una facultad como Derecho, en una escuela como, como Arquitectura, en otros tantos centros que me imagino que ahora nos van a, nos van a explicar, ¿no? lo cual yo creo que es fundamental, sobre todo cuando se da un poco el vuelco a toda esa tradición universitaria con, con los nuevos planes de estudio. Yo no sé si Bolonia, porque Bolonia no existe, no, no sé si Bolonia ha muerto, pero que Bolonia al inicio de la ...de la historia de la universidad, eh, tiene un punto de referencia... ...pero sí con los nuevos estudios eh, del grado ¿no? que se pusieron en marcha... pues ...por ejemplo en, la, en las cuatro titulaciones que, que de las que es responsable... ...la Facultad de Derecho, eh, el grado en Derecho, el grado en Criminología... ...un poquito más tarde y, y después también lo, la puesta en marcha en, en Derecho... Eh, ...en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología... ...el doble grado, de Derecho a Ciencias Políticas de la Administración... Sí. Y con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. ¿no? Con lo cual, yo creo que es algo, es algo fundamental y cuando un poco eh, debemos de cambiar, o debimos de cambiar, o todavía seguimos cambiando un poquito la mentalidad del chip, eh, los profesores, yo ya llevo. Este próximo curso académico que entra son 25 años, ¿no? Lo que llevo eh, dando clases. O sea, que, que, Tanto que, como que... la escuela. No, sí, es digo, pues sí, pues efectivamente, no, no, no, no, el, el mismo aniversario. <risa> <risa> entonces, por eso digo, entonces hemos tenido que cambiar un poquito el chip pues para, para efectivamente dar ese vuelco en nuestro... ...tradicional sistema de, de enseñanza a, a los estudiantes... ¿no? ...en donde también no solo enseñamos teoría, ...sino también que debemos enseñar un poquito algo más... ...y, y prepararlos para el, el futuro y el complejo mundo... ...que van a, a afrontar ¿no? cuando, cuando se vayan de las aulas... ...porque es muy bonito, como yo siempre digo... ...a los alumnos de primero ir echando asignaturas... ...pero de todo eso en un momento dado se acaba y muy pronto, más tarde que, que temprano, pues deberán de afrontar el difícil mercado laboral con las difíciles difíciles circunstancias en las que estamos hoy eh, día. Eh, José María ha hablado antes también del tema de la innovación, y os planteo una pregunta a los dos también, que luego trasladaré a, a, a las compañeras cuando vengan a explicar sus proyectos, y es el tema de, de, de la actualidad, de cómo, cómo es nuestro mundo hoy día. ¿Innovar, al final, eh, es una exigencia o, es decir, eh, innovamos porque… ¿No apetece un poco que la docencia no sea la misma, como ese patito feo que decía Alejandro? ¿O porque no nos queda más remedio para reconectar con las generaciones que vienen ahora a estudiar? Y es que yo creo que tenéis una obligación, ese es uno de nuestros cometidos. Eh, yo quería apuntar eh, la importancia que los centros, yo creo que están teniendo cada vez más... En este tema de la innovación, porque tradicionalmente pensamos que el tema docente queda relegado a esa, a esa estructura de, departamental y de ¿no?, que son los que un poco trabajaban que en que iniciativa tema. de un profesor. Pero, pero yo creo que cada vez, no sé, mi compañero ahora me comentará, eh, los centros estamos más preocupados. Es decir, los equipos de, de, de dirección de, lo, de, lo, de los centros como una obligación más también en la gestión es fomentar que exista esa innovación docente, a la vez que, por supuesto, en colaboración y, y, sin, y, y con ese apoyo, eh, por supuesto, que sin, sin ese no podría existir, de los departamentos, de profesora y todo, pero por iniciativa de los centros. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto de innovación docente aprobado para el curso que viene, que ya lo estamos desarrollando desde el centro, ¿no? que son de los proyectos estos coordinados que le llaman, y es una cosa multidisciplinar, es decir, forman parte… ...un montón, casi todos los departamentos... ...que están en la escuela... ...con profesorado muy variado... ...desde, desde aspectos muy técnicos... ...como en matemática y física... ...hasta aspectos eh, proyectuales... Y, ...y tecnológicos como en construcción... ...o sea, de estructuras... O sea, ...forman parte todo el profesorado... ...y eso yo creo que crea escuelas... ...y a través, y, y también difunde entre todo el profesorado... pues esa ambición por la innovación... ...en determinados temas ¿no? o sea, ...nosotros por ahí eh, eh, estamos trabajando... ...y después... Eh, desde el centro, por eso reivindico el papel de los centros cada vez con ah. más fuerza, eh, eh, se han creado eh, una cosa que, que en la Escuela de Arquitectura no existía, que eran los laboratorios. No existían laboratorios. Entonces, se han creado ya eh, dos laboratorios desde el centro, aunque existen otros laboratorios por iniciativa de los departamentos que están funcionando. Uno específicamente sobre cinematografía, un laboratorio de cine y arquitectura, que llevamos ya este nuestro tercer año dando cursos de iniciación en lenguaje cinematográfico con la idea de, de implantar el cine como una herramienta más dentro de la enseñanza de la arquitectura uh -huh. y el maker space, ¿no? que es un, la, no es un laboratorio de maquetas como fue su origen, sino es un laboratorio de fabricación fabricación de objetos diseñados y no solamente participan desde la arquitectura, sino se participan a nivel desde toda la universidad. O sea, son elementos puntuales que lo que hacen es que ...provocan esa innovación en determinados aspectos que después los estudiantes van a nutrirse. ¿no? Fíjate que a raíz de, esa, de esos laboratorios pues ya han surgido eh, participación por parte de profesoras de nuestra escuela... ...concretamente en unas jornadas que se organizan en la Universidad de Sevilla, en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, uh -huh. que este es el segundo año y, y nosotros estamos participando, eh, lógicamente, con las herramientas que tenemos. Es decir, Utilizando el cine como herramienta para la innovación docente y hemos presentado ponencias, o por ejemplo la utilización de la maquetación en las maquetas como también herramienta para la innovación, se han utilizado y se han hecho ponencias en esa jornada que se llama transversal, que se desarrolla son jornadas de innovación docente. Que vienen profesores de todas las escuelas de España, de Escuela de Arquitectura, nos reunimos unos días en Sevilla y nos ponemos todos delante viendo cómo eh, incorpora la innovación en las distintas escuelas. ¿no? Y es un aprendizaje magnífico. ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con, con José María en el sentido de que es una obligación. Es verdad que muchas veces la pedir un proyecto es algo que, que también requiere un poquito tragar saliva, ¿no? Porque eso de... Eh, yo creo que también los profesores universitarios estamos en, un, en un, una vorágine, no sé, burocrática de papeleo que muchas veces... Eh, Como me voy a meter también en esto, ¿no? sí. Te, es para echarte para atrás, ¿no? Muchas veces, con lo cual sí. yo creo que también los, los, los docentes, aquí hay una compañera de Derecho, Manuela, que ahora nos va a hablar de, de su proyecto, pues son auténticos héroes en ese sentido, ¿no? Porque, eh, aunque cada vez es verdad que se intenta facilitar, sobre todo por parte de, de, de la Universidad de Granada, todas esas cuestiones, pero bueno, es un obstáculo, ¿no? Muchas veces piensan, lo pido o no lo pido, porque yo, por ejemplo, soy un fracasado, he pedido dos veces un proyecto de innovación docente, lo voy a decir públicamente y jamás me lo han dado, ¿no? Pero bueno, sí he participado como miembro en, en otros proyectos, o estoy participando ahora mismo en un proyecto de innovación docente, docente, perdón que creo que es bastante interesante, puesto que se trata un poco de, de coordinar, ¿no? Lo, la, lo, se tiene que llamar. Para que me entendáis, los programas, ¿no? las guías docentes, las guías didáctica de todos los profesores, las guías docentes de todos los departamentos, de todas las asignaturas, entre comillas, por ahora, la, también entre troncales ¿no? de formación básica y obligatoria. Para intentar pues, que no se repitan contenidos, ¿no? que en algunos momentos pues, se pueden repetir, por ejemplo, en derecho civil o en derecho mercantil o en derecho romano, en historia de derecho, derecho de trabajo, algunas cuestiones que pueden ser comunes a todas esa áreas de conocimiento, a todo eso. O si se repiten, por eso. lo menos que a lo mejor se haga de otra claro, forma. ¿no? Efectivamente, ¿no? pero que se trata que el alumno, que, que al fin y al cabo es el auténtico eh, protagonista también en este sentido, con los nuevos planes de estudio, pues intente que eso no se repita eh, con la misma con la misma estructura. ¿no? Yo creo que es un proyecto, por tanto, interesante que como he dicho antes pues los beneficiados son la Luna pero también incluso el, el propio título de, de, de grado en Derecho ¿no? eh, bueno, ahora también en todo, yo no sé si, si nos da tiempo el, al, al equipo de gobierno actual, bueno, pues no, nos queda prácticamente un año, pues también estamos en ese también proceso de reforma para mejorar el, el plan de estudios de, de, de, del grado en Derecho. Fijaros que hay, por ejemplo, yo tengo aquí la lista, ¿no? me, han, me, han, me han dado la chuleta, y ahora mismo, pues, nueve proyectos de innovación docente vigentes en la, en la Facultad de Derecho. En la resolución del plan FIDO, ¿no?, del 2016-2018 todavía, pues tenemos tres, y después también la, en la convocatoria última, ¿no?, 2018-2020, pues tenemos creo que cuatro Cinco. Los profesores de Derecho del Trabajo son un poco los más los que tienen más iniciativas ¿no? sí. Porque eh, según he visto, pues por ejemplo, Juan Antonio Maldonado Molina, ¿no? que tiene dos Victoria Rodríguez Rico Rondán, la propia Manuela Durán Bernardino, ¿no? que está aquí que ahora nos va a hablar O por ejemplo, Juan Romero eh, Coronado bueno, Después también, por ejemplo, en Penal, Carlos Aránguez Sánchez O por ejemplo, Derecho Internacional Público, María Teresa Fajardo del Castillo eh, o por ejemplo en Derecho Civil, Francisco Así, José Pertíñez Vilche, o por ejemplo en el que estoy yo metido, que es una responsable, una compañera amiga de Derecho Financiero, María Jesús García Torres Fernández, voy a decir el título porque estoy yo metido, uh -huh. el análisis de los contenidos programados en el grado en Derecho. Pues precisamente para garantizar la coordinación docente y, la, y mejorar la, el aprovechamiento del alumno. ¿Y por dónde, por dónde van los tiros de este tipo de proyectos? Es decir, ¿cómo se innova en derecho? Y, y luego intentamos <coughs> explicar eso del derecho del trabajo, porque es más peculiar a lo mejor esa área bueno, para... Aquí, por ejemplo, se hizo un, eh, otra compañera, ¿no?, que es la vice de de Apoyo a la Docencia, Investigación y Nuevas Tecnologías, la profesora Marta Morillo Fernández, pues hizo precisamente aquí en esta sala de vista eh, un proyecto de innovación docente bastante atractivo, por ejemplo, en la práctica. Del, del arbitraje entonces un poco la realidad de la solución de los conflictos pues son siempre como yo digo también un o sea, poquito sí, simular ese tipo de procesos legales ah, sí, aquí, efectivamente ¿no? sí. Sí. también sabemos, sí. se han hecho otros cursos también por ejemplo el cine yo creo que también es una herramienta fundamental si hablamos del derecho si hablamos ...que son conceptos muchas veces... O ...podemos pensar antagónicos, la justicia ¿no?... Uh -huh. ...el derecho a la justicia... ...pues yo creo que el cine también es una herramienta fundamental... ...yo estoy también metido en un proyecto... ...en una red, digo, a nivel nacional... Eh, en, la, ...en la Universidad de La Coruña... ...que tiene una revista de Derecho y Cine... ...y bueno, pues también ahí a veces pues... ...pues comentamos desde el punto de vista de nuestra disciplina... ...jurídico en general... Pues algunas películas. Yo por ejemplo tengo escrito un, un pequeñito estudio artículo pues sobre una película que para mí es la, la, la mejor de la historia del cine, que es El Hombre Tranquilo, ¿no? de John sí. Ford, eh, de Quaidman, ¿no? con una maravillosa Maureen O'Hara, esa película maravillosa, o ese maravilloso también John Wayne, ¿no? Pues un poco todas las cuestiones de, de, de pues, por ejemplo de la dot, de en fin, tampoco voy a entrar, pero bueno, quiero sí, que también se si pueden sí, empezar a ver sí, conceptos sí, sí, de también, derecho. Por o... También, por ejemplo, fijar al profesor eh, Pertíñez Vilche de Derecho Civil, pues formación para edición de vídeos de contenidos jurídicos de apoyo docente en fin hay yo creo que, que muchas cosas yo creo que incluso un trivial ¿no? un trivial jurídico pues podría ser una maravillosa herramienta no, la, la idea que estoy yo que bueno que también un poco se la se la copia una compañera también del, del decanato otra, otra vice decana y, y, y yo creo que desde de, si, si podemos eh, yo no sé si decirlo porque también muchas veces la palabra obliga pero desde el propio equipo de gobierno pues Poner en marcha ese tipo jurídico Que puede ser una maravillosa iniciativa De cara a nuestros estudiantes no Ya no sé cómo llevar a cabo la, la teoría yo la veo siempre muy bien La práctica es la que veo un poquito más, más complicado Pero yo creo que, que cualquier idea ¿no? Que en un momento dado se te pasa que en algún momento dado pues, Podemos tener esa bombilla no en, en, en la cabeza Que no siempre pasa ¿eh? Por lo menos en mi caso por lo menos Pues está claro que muchas veces apuntar Y después llevarlo, intentarlo llevarlo a la práctica Sobre todo con la ayuda de los compañeros de los amigos pues puede ser una maravillosa, pero fijaros, ¿no? El, en derecho, pues el cine, el vídeo, eh, la, la el representación, juegos, jue juegos, ¿no? Los mismos juegos tan famosos como el tibia, pues puede ser una buenísima herramienta para la luna. ¿no? Mejor el trivia que, que no el monopolio. Sí, muy, muy curioso el tema del cine, ¿no? que, que es un invento del siglo XX, ¿no? del principio, sí. y que al final es como un medio de expresión más, pero que se incorpora a disciplinas tan diferentes como puede ser el derecho, como puede ser la arquitectura. Sí. Quizá en la arquitectura es más próximo, porque no deja de ser un fotograma, es un, es un, sí, es un por, dibujo, por ¿no? una fotografía en movimiento, ¿no? pero que, que es, muy, es muy curioso cómo el cine es una cosa... Eh, de divertimento, aparentemente, pero, Aparente, no, no. Claro. pero después cuando tú lo utilizas, tú lo analizas y lo utilizas como una herramienta propia de, de innovación y de aprendizaje y de enseñanza a los estudiantes, es fantástica. ¿no? Claro. O sea, esa experiencia que nosotros de, del cine estamos teniendo, eh, en concreto, fíjate, en la, en la ponencia que se llamaba el cine como plano secuencia multidisciplinar en la docencia de la arquitectura, eh, lo poníamos Cuatro profesores, uno es yo de, de análisis de forma, un catedrático de historia de composición arquitectónica, Rafael Reynoso, que es eh, profesor de urbanística, y Manuel Pons un realizador de cine, es decir, un profesional. O sea, es, muy, es muy multidisciplinar y, y fácilmente acoplable a casi toda la disciplina en arquitectura, especialmente... Importante, ¿no? Yo creo que. En, en, en, yo he descubierto que tenéis también sí. esa. esa. Claro, es que entiendo que es un lenguaje claro, que da pie a hablar de muchas cosas. ¿no? Yo, de hecho, yo en mi docencia utilizo muchas secuencias de cine para explicar cosas de arquitectura. si sí. sí, estoy pensando, y estaba lo diciendo, película, es decir, si ya nos metemos, por ejemplo, en tema como serie. El, bueno, claro, el, el claro, cuento claro, la criada, ¿no? Es decir, que es sí, una distopía, sí, sí, sí. sí, claro, pues claro. se podría analizar qué fundamento legal habría, por ejemplo, para hacer todo lo que se hace en la serie, ¿no? En fin, no sé. Sí, además es una cosa ciudad también de cara al alumnado, ¿no? Que no sí. es el típico, el típico monólogo, ¿no? Muchas veces del profesor, porque aunque es verdad que, que esto también en teoría ha tenido que cambiar, pero al final muchas veces las clases se convierten en un monólogo del profesor y sí. el alumnado y los estudiantes están ahí para, sobre todo los de primero, entiendeme, ¿no? Cuando tienen 17-18 años, claro. obviamente la, la intervención en clase, la las y en clase es mucho menor que a lo mejor cuando ya eh, vas pasando curso a curso, ¿no? Con lo cual yo creo que el cine también es una herramienta útil de, de, de aprendizaje, pero también de, de, de diversión, ¿no? En ese sentido. ¿no? Pues una última pregunta y no os quito más tiempo, que sé que también tenéis que ir a una reunión ahora a la una. Sí. Eh, ¿Cómo creéis, o desde vuestra perspectiva, desde vuestra experiencia, cómo creéis que, que acogen eh, el estudiantado este tipo de iniciativas? Eh, ¿Se agradece o muchas veces prefieren la docencia clásica y a mí no me meta mucho creo en que ello. mi compañera da la clave, es decir, eh, esa docencia del profesor eh, directamente con un alumno pasivo, eso es una imagen que tenemos ya, yo creo, pasada, otras pasadas, y que tenemos que incorporar. Y, y, y esa, esa incorporación de la alumna como un elemento activo, yo creo que es una de las cosas que hay que conseguir. Es difícil, ¿eh? no es fácil. Eh, yo no digo que todas estas iniciativas que estamos teniendo tengan éxito al 100%, pero sí provoca. ...cierta reacción ante los estudiantes que yo creo que es fundamental, porque si no, eh, eh, la docencia no es solamente unívoca, es, unibuca, es unibuca, no tiene que ver como esa incorporación, esa participación del estudiante que es costosa, que eso es, hay que esforzarla... ...y yo creo que estas esta técnicas o esta, esta nueva incorporación de este elemento, ajeno aparentemente, como por ejemplo el cine que hemos hablado como protagonista, sí hace... ...que vean desde otro punto de vista lo que es la docencia, ¿no? Y comprueben que la realidad o pues, existen otras cosas y el cine te lo está mostrando, ¿no? Yo creo que... Sí, realmente lo, lo, lo voy a repetir yo, no sé si por tercera vez, pero yo creo que si los lo beneficiados por esto son los estudiantes... ...pero es verdad que, que quizás sea lo que más cueste, ¿no? Que, que un poco en ese sentido participen. Pero bueno, de todas formas, aunque no haya ningún... Por ejemplo, el proyecto de innovación docente que estoy yo no hay ningún estudiante, digo... Pero claro, so, pero, sí. lo, pero realmente lo, ellos, lo, lo, Las conclusiones ¿no? los Resultados que se sacan de ese proyecto Pues realmente eso van a, ellos van a ser los beneficiados A lo mejor Sin que ellos se den cuenta mm. Quizás eso es la, la innovación que no se sí. den cuenta no, sí, sí, también bueno, bienvenido sea también, claro. ¿no? Pero bueno, después pues también hay otro proyecto de innovación docente... ...donde los, los estudiantes, aquí te he dicho, de, de arbitraje... ...pues son también, pues, una, una participación activa... ...y fundamental para, para su desarrollo, ¿no? no pero sí, sí me, eh, me deja un momentín. Claro, doctor. Sí lo notan, es decir, eh, por ejemplo... ...en arquitectura, eh, con el cambio que hemos sufrido... ...además digo sufrido con toda la intención... ...con el nuevo plan de estudio... Eh, eh, ...en, en la, la última fase del aprendizaje del, del arquitecto, ¿no? del estudiante de arquitectura, que es la fase donde realiza un proyecto completo donde aúna todas las disciplinas que ha estado viendo delante la, la carrera eh, hemos eh, de hecho estamos se está preparando una ponencia también de innovación para eh, explicar el sistema que llevamos en la escuela de arquitectura de un aprendizaje eh, con una tutorización continua. ...por que una cosa, un anhelo que tenemos desde la escuela... ...es decir, que no es el alumno recibiendo una clase de un profesor... Que, ...que está en la cúspide, sino que hay una serie de profesores... ...que están apoyando la labor de desarrollo de un proyecto concreto... ...y que están tutorizando desde toda la disciplina un, eh, a, a, al estudiante, ¿no? Entonces, es una manera diferente de explicar, eh, de, de desarrollar... ...lo que es un proyecto de arquitectura... ...con el apoyo de todos sus profesores... ...y el alumno es centro de, de atención... ...yo creo que eso es... ...no solo en innovación docente... ¿no? ...sino también por ejemplo... En, en, en, ...en los planes de atención tutorial... ¿no? creo que también, también son fundamentales... ...en derecho tenemos para los alumnos... ...los estudiantes con necesidad educativa especiales... ¿no? Pero, ...pero bueno... ...eso también podríamos tener, o dar pistas para otro programa... ...en el que por supuesto podéis venir cuando queráis... ...a esta, a esta Facultad de Derecho... Pues María, eh, Alejandro, muchísimas gracias por Como estar vosotros. aquí en, en representación de vuestras respectivas facultades muchísimas y por gracias. darnos esa visión amplia que muchas veces no tenemos efectivamente de los centros porque parece que la innovación docente es eh, pues una motivación personal de cada docente que, que lo lleva a cabo y no, y son muchas veces equipos, cosas bien. coordinadas y, y eso que muchas veces nos llenamos la boca diciendo de interdepartamentalidad ah, y es muy importante, así que gracias y a la parte de Alejandro doble por no. abrirnos no. las gracias puertas. Gracias a vosotros enhorabuena por la iniciativa, ¿eh? estupenda. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir aquí en hablando de innovación docente y, y hemos cambiado la, la mesa, se han ido Alejandro y José María y han venido eh, bueno pues una serie de compañeras de profesoras de la universidad que nos van a presentar su, sus proyectos de innovación docente. Como decía una de ellas, tenemos ahora una mesa muy femenina. Eh, así que no sé si empezar por, por Carmen Moreno, a la que voy a saludar ahora. Muy buenas, Carmen. Hola. que Ella es arquitecta y profesora de proyectos en la Escuela de Arquitectura. Y, y forma parte de la Unidad de Excelencia de la Alhambra y también ha recibido varios eh, premios prestigiosos de diseño de, de arquitectura eh, Carmen, gracias por venir Gracias a vosotros eh, Ahora, ahora nos, nos cuenta de qué va tu proyecto pero voy a saludar también al resto de, de compañeras de la mesa También está con nosotros María Espinosa Espínola profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales y experta en infancia y género Muy buenas María Muy buenas y gracias por venir también, por acudir a, a esta llamada. Eh, también está eh, Manuela Durán, profesora del Departamento de Derecho del Trabajo, a la que hacía referencia antes eh, el compañero Alejandro, eh, de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Eh, sí. Muy buenas, Manuela, gracias por muy venir. Muy buenas. Y, y por a último, Guadalupe Martínez, que está aquí como parte de un proyecto de investigación y también de, de innovación, perdón y también como vicedecana de Relaciones Institucionales, Voluntariado y Servicio a la Sociedad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Muy buenas, Guadalupe. Eh, muy buenas y felicidades a Radio LAR y muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir. Gracias, gracias a vosotras, por, por, como, como le he dicho antes a María, por, por acudir a, a la llamada a exponer un poco qué es lo que se está haciendo en la Universidad de Granada, que muchas veces no somos conscientes, y no solo para que el resto vea el trabajo que, que gente como vosotras eh, estáis haciendo sino también para que otros compañeros cojan ideas, para que no nos vamos a engañar, ¿eh? también para que nos copiemos lo uno a lo otro, sobre todo cuando son buenas ideas, que de eso se trata. Así que, venga, ¿quién quiere empezar a hablar de su proyecto? Empezamos con Carmen, por ejemplo, que tiene un proyecto que además... ...tiene que ver con lo que decía tu compañero José María... ...sobre el tema de los laboratorios, ¿no?... ...porque tu proyecto es un laboratorio de territorio en transformación... ¿no? ...cuéntanos sí. en qué consiste. Bueno, eh, ante todo eso, gracias por, por invitarnos... ...y por, por generar este tipo de iniciativas... ...que creo que, que son muy productivas para todo... ...y que están muy bien, ¿no?... ...y, y a mí hay una, algunas cosas de las que se acaban de decir... ...que me parece que son muy interesantes resaltar... ...y, y tomarlas para seguir hablando... Y es que eh, se ha hablado de, de, la, de que la innovación al final se plantea como una revisión, ¿no? también a la propia docencia, cómo volver a conectar con el alumno, cómo estar en permanente alerta a, a cómo se puede mejorar la propia docencia, ¿no? Entonces, yo creo que al final la innovación docente es una renovación del propio proceso docente, ¿no?, y es, es muy útil en ese sentido, que nos ayuda a investigar para hacer mejor las cosas, que, que yo creo que es lo que pretendemos. Mm, nosotros... Eh, ...lo que tenemos es, a diferencia de lo que José María ha comentado... ...que hay otros proyectos de innovación que son más interdisciplinares... ...el trabajo que nosotros desarrollamos desde el área de proyectos... que ...a la que yo pertenezco, es un trabajo más centrado... ...en la propia docencia de nuestra área... ...en ese sentido tenemos desde hace ya más de... de pues desde el 2010, no va a ser nueve años... ...un laboratorio, que es el Laboratorio de Territorio en Transformación en el que se desarrolla una actividad docente, que se trabaja sobre la ciudad contemporánea y los fenómenos que afectan a paisajes de nuestro tiempo, no utilizando pues, unas temáticas que van variando en función de, de cada curso académico y en la que intentamos pues, establecer siempre un, un, una base de crítica eh, en torno a, esa, ese, mm, eh, base, o sea, a ese pensamiento arquitectónico, ¿no? ese en, el ...trabajo arquitectónico, ¿no? Uh -huh. A ese campo, mejor dicho. Eh, al final, eh, este laboratorio, lo que, lo que se nutre de una serie de proyectos de innovación docente... ...que llevamos desarrollando desde esa desde ese año, que han sido cuatro proyectos de innovación docente seguidos... ...en los que, bueno, pues ha habido una serie de... con una serie de títulos, como el, el primer laboratorio... ...se llamó Procesos y Experimentación en el Paisaje Agrícola Urbano, que estaba basado en la Vega de Granada... Otro era, y el, el segundo laboratorio ha sido instrumento de Registro, Proceso de Experimentación de los Paisajes en Ruina. Eh, luego hemos trabajado en el tercer, eh, labora, en el tercer proyecto de Innovación Docente del Laboratorio sobre las transferencias entre lo agrícola y lo urbano. Y en este último, que es un proyecto avanzado que hemos conseguido este año, eh, trabajamos sobre el Paisaje Intervenido y la experiencia en el proyecto contemporáneo. Eh, con esas temáticas de fondo, lo que nosotros intentamos es poner un poco en crisis el sistema docente eh, tradicional, que, que es lo que José María ha estado comentando también, eh, que trascienda un poco esa base. Nuestras asignaturas son prácticas, sobre todo. El proyecto arquitectónico es una, una docencia creativa que se basa en el taller de arquitectura. Entonces, intentamos traspasar esa idea de, del maestro-alumno, sino que eh, intentar que exista una mayor integración de eh, una labor docente común, en el sentido de que se trata que, que se, se establezca una especie de organización docente que es transversal, o sea, estamos intentando eliminar también lo que son las docencias estancas, ¿no? Clásicas, ¿no? Sí, que, que haya docencias de segundo curso, de tercero, porque entendemos que en nuestra materia es muy importante la transferencia entre cursos académicos, ¿no? Que siempre un alumno de quinto le puede resultar interesante lo que hace. O, o lo que le puede aportar un alumno de la frescura de un alumno de primero o segundo o al revés, no evidentemente A de la tutorización y todo ese tipo de cosas. Bueno, lo que hacemos lo hace? es compartir el trabajo que se realiza en cada uno de los talleres. Eh, básicamente, lo que hacemos es establecer esta, sobre estas temáticas de trabajo sí. eh, enunciados de ejercicio, de práctica que se realizan en distintos cursos académicos. Somos profesores cuatro o cinco profesores del área los que integramos eh, los distintos laboratorios eh, que, que damos, impartimos clases en distintos cursos y entonces lo que hacemos es generar eh, puntos de encuentro común en trabajos que hemos enunciado pues exactamente con los mismos ejercicios o con diferentes, pero trabajando sobre las mismas temáticas ¿no? de manera que un alumno de Tfg eh, perdón, de, de trabajo fin de máster, que es el máster habilitante que tenemos, puede estar compartiendo eh, sitio de trabajo con un alumno de segundo curso eh, en programas diferentes y en esa convivencia es donde se produce el... el, el, el bueno, es una innovación un poco vintage, sí, o sea, en cierto sinergia, sentido, ¿no? porque finales, es un sistema claro. que, que ha existido también en la, en la arquitectura, pero que se ha perdido actualmente. Que, que se llama dejar el móvil y ponerse a hablar. <risa> Exactamente. Y luego hay una cosa que nos parecía muy, muy importante también en el trabajo de innovación, y es la transferencia. ¿no? Cómo eh, la innovación no se queda solo en el aula, en un ambiente en, en, en, en, en, en, en espacio cerrado del aula, sino que esa innovación se da a conocer al resto de estudiantes de la escuela ...o incluso de la universidad... ...entonces nosotros hemos promovido... ...al final de cada laboratorio... ...una exposición de los trabajos... ...que se han realizado con, de, ...de acuerdo a esta metodología, ¿no? eh, ...de hecho, eh, y a, bueno... ...una de ellas, eh, una exposición... Se, ...se realizó en el centro de Damián Bañón... ...de, de Santa Fe... Eh, ...que fue hace unos años... Y, ...y bueno, esto lo hacemos porque... ...los resultados de la innovación... ...se acumulan en dos dispositivos, ¿no?... ...lo que llamamos, eh, que son como esos resultados... Un, un dispositivo que es un mueble que es un, en el que almacenamos eh, todo lo, el trabajo realizado por los estudiantes y el mueble es como una especie de desplegable que sirve como expositor también de, de esos trabajos. Entonces un, es un mueble que se va moviendo por lugares y, y expone el trabajo realizado. A la vez que cuando se expone se incentiva la participación de los estudiantes que cuenten esos trabajos. Y luego tenemos una página web también eh, que está asociada al laboratorio que es activa, ¿no? en el, en, entonces lo, los estudiantes pueden participar, exponer su trabajo y también se nutre de, la, de las conferencias y de estos eh, lugares comunes que, que, que incentivamos, de estas exposiciones comunes que se exponen bueno, a través de los propios trabajos de textos que se realizan y que quedan plasmados en la página web. Es curioso como en unos años ya la innovación no es hacer la página web, eso ya es claro. lo normal. Ahora la innovación es volver al, al mueble, ¿no? es decir, a, al objeto físico. Sí, sí. Web, Eso sí que tenéis vosotros mucha... Sí, porque al final es que estamos tan acostumbrados ya a, lo, a, a Internet o, a, o al tema digital que, que el hecho de que las cosas permanezcan también, permanezcan en un sitio, eh, nos parecía importante. ¿no? Sí. Sí. Y al final lo que conseguimos es que en el área de proyectos tenemos un archivo en el que se va acumulando todo este trabajo. Eh, y con el que podremos hacer, pues estamos preparando, de hecho, una exposición con los cuatro, cuatro proyectos de innovación docente que llevamos. Oye, una pregunta antes de pasar también a hablar con el resto de los compañeras y ya luego hablamos todo pero ¿en qué se parece la innovación docente un poco al diseño de productos? Bueno, en nuestro caso es que el, es la base, ¿no? Eh, tengo que contar entonces cómo, cómo, qué es lo que, qué es, lo que producto, ¿no? ¿Qué es lo que afrontamos. Sí. Sí. O sea, nosotros en cada, cada asignatura de proyectos lo que intentamos es pues fomentar esa creatividad en torno al proyecto arquitectónico. La arquitectura al final es diseño, pero también eh, diseño en relación a un contexto, a un programa, a una función, a un elemento social, a un cliente. ¿no? O sea, tiene que aunar todas estas cosas. Entonces, eh, lo que nosotros intentamos... Eh, ...resaltar con, la, con este proyecto de innovación docente... O, ...o que por lo menos se ponga más énfasis en ello... ...es cómo existe un, una fase previa... ...al propio hecho del diseño arquitectónico... ...que consiste en, en ser sensible... O, ...y, y, y, y, y um, establecer una serie de, de metodología ...en torno a la toma de datos... ...de ese contexto, de esa, eh, ese contexto social... ...o ese contexto físico, que permita que el diseño arquitectónico salga de ahí, ¿no? se nutra de eso. Entonces se trata de elaborar eh, una información gráfica eh, que, per que pertenezca al propio proceso de trabajo pero que se convierta también en proyecto arquitectónico. Que bueno, es un poco. Sí, no, sí, entiendo que es como incorporar también al proceso como parte de la, de Exactamente. la innovación. ¿no? O sea que... Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias Carmen. Ahora Vamos. seguimos hablando. Vamos a hablar también ahora con, con María Espinosa, que nos cuente un poco su proyecto que va de técnicas audiovisuales para la incidencia y transformación social. Que no sé si tiene que ver con lo que ya se ha comentado en esta mesa hace unos minutos sobre, sobre el cine ¿no? y, el, y el poder del lo, de lo audiovisual. Como un sí. lenguaje que parece que está ahí y que simplemente nos entretiene, pero que también forma. Eh, ...además de informar... ...cuéntanos María... ...en qué, mm. qué consiste tu proyecto... ...bueno, muchas gracias por la invitación... A, mm, ...a ver si se conecta con... ...lo que han comentado anteriormente del cine... Eh, ...la verdad es que este proyecto... Eh, ...nace de la preocupación... ...de un grupo de profesores y profesoras... Eh, ...por innovar, ¿no? eh, en, la, en, la, ...en la metodología docente... ...porque, bueno, como llevamos... ...tiempo ya trabajando en, en, en la docencia pues es cierto que a veces pues veíamos bueno pues que faltaba algo. no Entonces, eh, a partir de ahí, pues y, y contextualizando, centrándonos y enmarcando nuestro proyecto en esa renovación docente, pensamos en incorporar herramientas que fuesen diferentes, diversas, y con ello también plantear, porque todas... Eh, partimos de ahí de incorporar metodología o hacer ese giro ¿no? metodológico en el que en nuestro caso es la metodología por proyecto donde se pretende que el, sea el alumnado una persona autónoma una persona que a partir de, de bueno para pues los ejercicios de las herramientas que le vamos a facilitar pues construir y pueda eh, o sea en el centro de esa enseñanza-aprendizaje el profesor y profesorado aquí, eh, sobre todo, sería el canalizador, ¿no? y es también romper, como hemos dicho, yo creo que estamos todas de acuerdo, ¿no? y la innovación docente es lo que considero que nos permite hacer también, es innovar en nuestra práctica docente. Eh, en este caso, en concreto en el proyecto de audiovisuales, ...son distintos departamentos en los que trabajamos de manera conjunta... ...y la idea es que eh, en las distintas asignaturas... ...en mi caso es investigación, diagnóstico y evaluación... ...del departamento de Trabajo Social... ...pues se vea o se incorpore la, las piezas, piezas audiovisuales... ...en el diseño, ¿no?... Eh, ...o sin, se trabajan dentro de un proyecto... ...que deben, que deben realizar ¿no? eh, el alumnado... Y en este sentido... Eh, a lo largo de, de cada una de las asignaturas se le forma, ¿no? eh, En herramientas audiovisuales. Eh, nuestra propuesta fue o ha sido el corto, cortometraje, el videodocumental, rapidito, rapidito, ¿no? El videodocumental, <risa> una peli, que sí. mucho. Y también el, eh, bueno, pues otras técnicas audiovisuales. Uh -huh. Y lo que tratamos es que lleven a cabo un pequeño, una pequeña investigación y utilizar esa herramienta para devolver la información. ...de lo que se extrae, ¿no? ...de la información, de la investigación... ...una pequeña investigación que realizan... ...la idea cuál es que se utilicen las técnicas audiovisuales... Como una, ...como una manera de transformar la sociedad también... ...y que no se quede solamente... ...la investigación en la academia, ¿no? ...en la élite, también romper con esa idea... Sí, ...todo lo de la educomunicación, ¿no? ...y de y la investigación, acción, participación... Exactamente. ...pero a través de los medios... Sí, sí. vamos, esa es la parte de ahí, ¿no? ...la base de, del proyecto de investigación... ...del proyecto de innovación docente... ...y, no sé... Yo creo que... ¿Y cómo, son, ¿Cómo son los cortos que hacen los, los alumnos? Bueno, a ver... Lo oh, que hace... ¿Los están dispuestos en algún sitio? ¿Se pueden ver o... Eso es, claro. a ver, eh, entonces al final del curso se presentan los cortos, ¿no? Hay como las distintas piezas, cortos audiovisuales, ¿no? Y fotografía, y entonces pues se hace un festi... La misma clase elige qué cortos son los ganadores, ¿no? Y después, al final de curso, se hace como un festival de cortos, ¿no? De cada una de las piezas eh, en la facultad. Eh, y entonces, como participamos también con una, bueno, una ONG en la que yo soy miembro, eh, que es ASAD, ¿no? y bueno el grupo de investigación de otras perspectivas feministas, entonces los ganadores, pues eh, se cuelgan los, los cortos, bueno, la pieza que sea, en las páginas web. Una manera también de poder llevar no pues esas investigaciones, que además son investigaciones que implican al alumnado, no o sé sea, yo creo que esta herramienta... Eh, Forma ¿no? esta idea de entender la, el aprendizaje y los motiva ¿no? porque se meten además en sus investigaciones y en la realización de, la, de las mismas ¿no? de los audios y después se cuelgan en la parte del festival que sería una manera de transferir ¿no? la, ese conocimiento, pues se cuelgan las distintas páginas web. Lo formáis en, en, en sí, narrativo dentro de el, visual, efectivamente, dentro o, el, de, o, o muchas veces. ¿Se dan cuenta ellos de lo que saben de narrativa cuando empiezan a estudiarla? Bueno, yo creo que ahora también es un buen momento porque con las nuevas tecnologías conocen programas, saben utilizar un montón de, de, de estas herramientas, pero sí, dentro, dentro del proyecto de innovación hay una persona que viene para capacitarlos durante una serie de sesiones y con ella, y también una parte de edición y demás, para que puedan no, de manera grupal, porque hacer el trabajo de manera grupal y después de a, a armar su propio proyecto. Genial. Eh, ahora, ahora nos cuenta un poco más que seguro que, que es muy interesante todo esto, es decir, porque entiendo que la innovación docente pasa también por esta alfabetización mediática, ¿no? Que nos que nos comenta. Mm. Sí, para mí es una forma de adaptarnos a las nuevas, ¿no? A la actualidad y de eh, motivar al alumnado, ¿no? Porque ahí son plenamente agentes, ¿no? Ellos hacen, investigan, arman, o sea que yo creo son que parte hay. Mm. Sí, y hacerles conscientes del poder que tiene un mensaje audiovisual es decir, no sé, una imagen como la del niño Ailán tumbado en la playa tiene tal fuerza como para generar un debate sobre temas sociales como la inmigración, etcétera, ¿no? y, y hay muchos cortos que son capaces de sensibilizar sobre determinados temas en dos o tres minutos, ¿no? Efectivamente, por eso se hacen estas piezas como con, con formato de pocos minutos que son cortos, tanto en documental como en cortoficio. Muy bien. luego y, luego... y fotografía Ah, bueno, claro, también. Es decir, que nos vamos siempre al cine, pero que la foto también está ahí. Y el cine, de hecho, son 24 fotos por segundo. Que mmm, luego nos dice exactamente la, la, la página para, para ver los vídeos, que tengo mucha curiosidad. Eh, Manuela, eh, tú eres de, eh, te hemos presentado antes, que eres de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y, y bueno, si te, estamos hablando de ciencias sociales, de ciencias jurídicas... Eh, tú hablas también de competencias digitales en las ciencias sociales y jurídicas que es el título de tu proyecto y en el fondo, bueno, pues tanto de lo que nos ha hablado Carmen como María se trata de eso también, ¿no? desarrollar esas competencias digitales y a mí es algo que me gusta porque intento siempre rechazar ese concepto de plano el de nativos digitales, ¿no? esto de que parece que nuestros alumnos saben ya eh, todo sobre, sobre competencias digitales ¿no? o que han nacido con el móvil debajo del brazo y muchas veces no saben tanto, ¿no? ¿Qué habéis visto vosotros? Nos damos cuenta que los alumnos están casi más próximos ¿no? a las nuevas tecnologías en su día a día que, que nosotros, pero eh, sí que es cierto que en el ámbito profesional y en el ámbito académico se detectan ciertas eh, carencias ¿no? de recursos digitales aplicables eh, en los dos ámbitos. Está, ¿no? Están eh, a la última en los dos sentidos, en el bueno y en el malo. Efectivamente, es positivo y, y negativo. Eh, nuestro proyecto, concretamente, eh, pues surgió de esa de esa conexión, ¿no? que nos hablaba antes Alejandro entre la docencia y la investigación, ¿no? sobre un, bueno, pues un trabajo de investigación que, que estuve realizando sobre eh, competencias digitales para la inserción laboral. Entonces, bueno, pues ahí surgió un poco la, la idea de poner este proyecto en marcha unido a eh, el poco Aprovechamiento que se hace De eh, las bases de datos jurídicas Y plataformas digitales que la Universidad de Granada eh, Pone a nuestra disposición Y son to totalmente gratuitas vale ¿no? De acceso libre uh -huh. Para eh, profesores y alumnos Sin embargo Es pues... quien no esté en la facultad de, O sea, que no esté en derecho Probablemente no conozca que es que igual que buscamos libros En la biblioteca electrónica o revista uh -huh. Hay unas bases de datos para buscar, por ejemplo Jurisprudencia y este tipo de cosas Que son muy, muy valiosos, útiles y, sí. y como ¿no? Es decir, si sabe utilizarlo son una herramienta maravillosa. Efectivamente. Eh, bueno, todos sabemos ¿no? que bueno, la Universidad de Granada nos ofrece pues, una base de datos muy amplia, ¿no? de primer nivel, eh, muy variada, pero lo cierto es que mm, en muchas ocasiones eh, no son conocidas por profesorado y por alumnos y las que son conocidas que siempre además utilizamos las mismas, ¿no? Eh, pues no se utilizan como una herramienta clave para la docencia, entonces que digamos con... está la herramienta la, la, el estudiantado si quiere la utiliza si quiere no, ¿no? Uh -huh. Eso es. Entonces el proyecto tiene como objetivo eh, principal Sacarle provecho y potenciar la utilización de esas bases de datos jurídicas y plataformas digitales que la Universidad de Granada pone, pone a nuestra disposición Ajá. para integrarlas dentro del de AULAS. Muy bien, muy bien. Con ello conseguiremos, por un lado, eh, un objetivo de, el objetivo de mejorar la, la docencia, porque utilizamos técnicas más innovadoras, más interactivas, que motivan más a, a, al alumnado. Y por, os, y, por otro, otro objetivo... Eh, importante de nuestro proyecto, es conseguir que el alumnado adquiera competencias eh, tecnológicas que luego van a facilitar su inserción laboral. Claro. Eh, como todos sabemos, en la actualidad el mercado laboral lo que demanda al alumnado principalmente son idiomas… ...y competencias en eh, tecnología, recursos digitales. Esos dos, so, eh, claro. son los dos aspectos más valorados. Y el sector profesional se eh, requerirá una herramienta. U efectivamente. Otra. Bueno, pues nosotros centrándonos en el, en el ámbito jurídico... Eh, ...queremos que el alumno salga fuera ya dominando esos recursos digitales. Es decir, es que entiendo que, por ejemplo, eso para una pasantía está claro que un candidato que controle ese tipo de herramientas... Efectivamente. Pues eh, eh, para todo. Entonces, la forma de, de trabajar... Eh, no nuestro proyecto es eh, principalmente a través de casos prácticos dentro de, del aula, pues resolución eh, de supuestos pues que puede resolver, se le puede plantear a cualquier eh, abogado ¿no? de un litigio ¿no? que se plantea y ellos haciendo uso de todos estos recursos mmm, y esta amplia base de datos que la Universidad de Granada nos ofrece, pues resolverlos. Y le está diciendo, veniros con el portátil, no hace falta que hagáis los móviles, podéis utilizarlos en clase. ¿no? Efectivamente. Bueno, yo eh, también lo que hago es, igual que ellos utilizan mucho el móvil en clase, que hay veces que los pillas, pues les digo... ...saquen los móviles... ...vamos a utilizarlos para algo útil... ...vamos a utilizarlo para algo utilizarlo útil... Para algo útil. ...ya que WhatsApp todos trato. disponemos de móviles... ...pues venga, vamos a... ...o bueno, en la sala de, de informática... ...pero antes de trabajarlo en el aula... ...desde el proyecto... Eh, ...bueno, ya... Eh, ...aunque estamos en la fase inicial... ...ya se han organizado una jornada ...sobre eh, herramientas para la ...herramientas digitales para la inserción laboral... ...que tuvo muy buena acogida... ...con más de 150 alumnos inscritos... Eh, ...que las celebramos en el mes de abril... Y eh, hemos eh, ya eh, realizado un curso eh, impartido por el personal de, de biblioteca de cinco horas dirigido al alumnado, en el que se explica de forma práctica en una, el aula de informática eh, el uso de las principales bases de datos jurídicas, ¿vale? para que una vez que se adquieran ¿no? esas competencias, luego se desarrollen dentro del aula. ¿Vale? que ese es el compromiso de los profesores que formamos parte de, del proyecto. Y igualmente, la semana que viene tenemos un un curso dirigido al profesorado, es decir, igual que los alumnos tienen que adquirir eh, competencias uh -huh. tecnológicas, eh, los profesores también nos tenemos que actualizar y no limitarnos siempre a la misma base de datos, sino que hay que ampliar un poco el… Sí, sí, sí, los. Sí, sí, sí, nosotros somos los primeros que vamos, nos tenemos nos que actualizar. reconocemos para... hasta el punto de que hemos desarrollado este proyecto para ah. solventar un poco esa, esas carencias. También poner un poco en valor… Eh, que nuestro proyecto, eh, además de ser eh, interdisciplinar ¿no? y contar con diferentes profesores de varios departamentos, pues casi el 50% son alumnos, eh, alumnos de, de las diferentes eh, facultades del área social y jurídica, lo que considero que es fundamental, porque igual que decimos que el alumno debe ser ¿no? en la actualidad eh, el protagonista ¿no? en eh, la docencia, pues también hay que incluirnos, ¿no? En los proyectos de innovación docente porque aportan mucho a tanto a nosotros porque nos dan otra perspectiva distinta de claro, lo que a lo mejor ellos perciben planteado al principio. Eso es. Como ah, pues por ejemplo, en las jornadas que organizamos, pues igual que participamos los profesores, también participaron ellos con su mesa. Y para los alumnos que asistieron fue interesantísimo porque se ven reflejados en lo que ellos les, les manifiestan, ¿no? Entonces, para nosotros eso es el valor principal que tiene nuestro proyecto, ¿no? De, de involucrar a, lo, a los alumnos también dentro de, del proyecto porque ellos tienen mucho que, que aportarnos. Ahora nos cuenta un poco, aunque por las cifras que me cuentan, la, la acogida ha sido muy buena entre los alumnos, pero bueno, ahora, ahora me sigues contando también con el resto de compañeras cómo, cómo acogen los alumnos, el alumnado, el estudiantado, este tipo de iniciativas. Eh, voy a saludar a quien me queda aquí en la, en la mesa por último lugar, Guadalupe Martínez eh, que ella, bueno viene, digamos, a hablar de, de, de un par de cosas ¿no? es decir, una de ellas es el proyecto en el, que, en el que participa, que va sobre el tema de aprendizaje colaborativo interdisciplinar, ahora nos cuentas también un poco y, y, y bueno, te he presentado antes, ¿no? que tú vienes de la Facultad de Ciencias Políticas y, y Sociología. En nombre, en nombre del decano, porque lamentablemente no nos puede oír. En acompañar. nombre de, de Antonio Trinidad, un saludo. Desde aquí. Eh, y de hecho voy a empezar hablando, si te parece, de su idea, porque eh, eh, la, la educación abierta como innovación, digamos, no como proyecto, sino como ambición de formación integral para PDI, para paz, para estudiantado, en el conjunto de, de, de todo, la facultad. En cualquier parte de, de, la, de la universidad. Claro, es una idea que llega con el inicio de, de su mandato como decano, porque es, digamos, su apuesta principal, porque él tenía muy claro, hizo un muy buen eh, diagnóstico de necesidades que había en nuestro centro sobre todo pensando... Eh, digamos a los que nos escuchan eh, experto en eso, en Efe... evaluación de necesidades efectivamente o sea, que por ahí por esa parte... Efe, en diseño y evaluación, <risa> no Correcto. precisamente, de, de intervención social y una manera claro, de Claro, pero esto es una intervención social también. Por supuesto, o sea, que... por supuesto. Eh, pues... Aquí en Casa del Herrero cuchillo de hierro, o sea, aquí sí. Eh, aquí sí, aquí sí. Pues... Eh él quería que la facultad tuviera una identidad propia, tuviera un elemento diferencial respecto a otras facultades de otras universidades que también imparten sociología o ciencia política. Y, y su preocupación era, sobre todo, hacerlo permitiendo que los estudiantes dieran su propio significado al aprendizaje, que fueran autónomos a la hora de tomar decisiones sobre cómo querían complementar las competencias que iban adquiriendo en el grado en educación formal con otras competencias que son muy necesarias, cada vez más demandadas en el, en el mercado laboral y que desgraciadamente ninguna universidad es capaz de abordar porque no tenemos la suficiente rapidez o velocidad para adaptarnos que a, a las necesidades ¿no? reales, ¿no? Claro, y entonces eh, con ese modelo se diseñó un programa de formación en especialización para estudiantes, también para egresados, de manera gratuita. Con un valor añadido y es que eh, no solamente participaran docentes universitarios, sino también agentes sociales externos, porque son expertos, porque trabajan en el tercer sector y la empresa privada en el espacio público, y que pudiéramos generar sinergias para darle una eh, imagen lo más real y aproximado posible a lo que es el mercado laboral a los estudiantes y que ellos… Eh, pudieran motivarse a la hora de afrontar su asignatura de educación reglada porque vean que había una complementariedad con lo que se hacía. Y va una complementariedad que ellos mismos proponen, ellos mismos, ¿no? que ¿Y qué, qué os piden? O sea, ¿qué, qué tipo de Pues básicamente tenemos cinco itinerarios y en, te los cuento muy resumidamente articulado en, en, tres, en tres demandas clave que ellos tienen, ¿no? Ajá. Uno tiene que ver con lo, lo que se llama los soft skills, ¿no? Eh, la habilidad blanda. Claro, Principalmente esto lo potenciamos a través de dos de do itinerarios. Uno es servicio a la sociedad, en el que se hace aprendizaje servicio uh -huh. y voluntariado. ¿no? Y otro que es sobre coaching y gestión de emociones, también muy demandado actualmente y también la, muy en presente en proyectos de innovación docente, de lo por ejemplo la semana pasada estuvimos en ciencias de la salud y lo utilizan mucho. Efectivamente. Luego hay otra demanda muy importante, y de eso sabéis muy mucho vosotros desde Media Lab y ya han comentado también las compañeras antes, la demanda de hacerse fuerte en competencia en, en gestión de la sociedad digital. ¿no? Uh -huh. y ahí ya entramos en el terreno de las hard skills ¿no? eh, eh, sobre todo en análisis de datos y big data y todo lo que es comunicación, gestión de redes sociales, marketing para poder vender cualquier producto material resultado de una innovación o una investigación ¿no? uh -huh. esa sería la segunda línea y luego muy entroncado también con algunas cuestiones que eh, nos han señalado antes las compañeras el último itinerario tiene que ver con la gestión de la cultura una manera de adquirir una digamos concepción transformadora de lo que son esos recursos que sirven para cambiar la sociedad y que al fin y al cabo son culturas y que en nuestro caso están muy relacionados con la política y sociología. eso digamos serían los tres grandes ejes que están funcionando muy bien, hay mucha demanda y lo estamos incorporando también ahora a estudiantes de posgrado eh, de la facultad, pues sobre todo se si pensó en, en el grado y fueron muy satisfechos. La primera gran evaluación la vamos a hacer en enero próximo y esperamos eh, tener muy buenos resultados. Uh -huh. Esa es una parte, ¿no? Esa sí. es la parte de, de Antonio que no ha podido estar hoy con nosotros. Sí. Y, y la otra imagino que es el, el proyecto ¿no? en el que tú sí. colaboras. Eh, soy coordinadora. Coordina. Eh, sí, sí. Es un proyecto coordinado del Plan eh, Fido que tiene, eh, digamos, o que surge de una constatación de una necesidad importante que detectamos con la con la última. Eh, renovación de la acreditación de los grados en Ciencias Políticas de la Administración y Sociología. Curiosamente, una necesidad común a los dos grados y es que los estudiantes nos decían que no tenían claro cuál era la función social de un sociólogo o, o de un politólogo y de su entronque con, con la demanda del mercado laboral, ¿no? Y sí, de esto es como lo de, tú que eres politólogo, ah, que sí, vas sí, para sí, político, sí, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente, hmm. ¿no? Y entonces, pues bueno, esa era la necesidad y claramente teníamos que darle una respuesta. Entonces, este proyecto que se llama eh, Aprendizaje colaborativo e interdisciplinar de análisis PEST, pues precisamente es una forma de dar respuesta a esta cuestión. Y, lo, y, y el, el digamos lo, los tres pilares de, de valor añadido que creo que tienen, y voy a hacer lo que me, me centre, sí. es por una parte, y lo llamamos colaborativo, porque es la primera vez que estudiantes de Sociología y de Ciencia Política se sientan a aprender juntos en un marco de aprendizaje. Vuelvo a decirlo, hay que ver cómo innovar es volver también atrás. Porque cuando yo hice Sociología, los tres primeros años eran los mismos para todos. Entonces ahí era un espacio en común que teníamos politólogos y sociólogos. Claro, pues lo sentamos a aprender teoría durante 40 horas y a compartir prácticas durante 110 horas. Y esas prácticas además se realizan en empresas de la provincia de Granada, que tienen una necesidad de, eh, digamos, de inteligencia, de conocimiento que les ayude a tomar decisiones a la hora de abrirse al mercado internacional. Y nosotros los que... Le, eh, orientamos a los estudiantes, sociólogos y politólogos, es para que vean qué importante es la sinergia que generan entre ellos a la hora de analizar sociedad y política y mercado, ¿no? eh, estas cuestiones como contexto de mercado que pueden ser muy riesgosos o muy, favor muy favorables para la internacionalización de las de la de empresas de, de Granada. Y lo llamamos interdisciplinar porque hemos conseguido reunir ...a profesores de siete departamentos distintos... ...que corresponden al ámbito de lo jurídico... ...de lo social y de lo técnico... ...incluso hay ingeniería implicada... ...porque creíamos que era muy importante... ...ofrecerle a los alumnos eh, distintas visiones... ...sobre las necesidades que tiene una empresa... ...a la hora de abrirse al mercado. Sí, la forma de trabajar hoy día, claro. de manera o sea, ...en el sentido de grupos de trabajo... ...donde cada uno tiene una función pero no es la única función, o muchas veces hay que intercambiarse, etcétera. Claro, y, y la tercera cuestión a, a valorar es eh, el impacto social que, que tiene este trabajo, porque como resultado de estos 110 horas de trabajo en equipo entre sociólogo y politólogo, lo que hemos conseguido son informes para las empresas que han colaborado con nosotros y a los que estamos sinceramente agradecidas, .porque nos dan mucho feedback y nos, y nos generan mucha oportunidad de, de aprendizaje. .y son. ayer precisamente tuvimos una reunión con las empresa en la unidad de, de emprendimiento, de UGR, y nos decían, estamos muy agradecidos porque estos informes de consultoría que nos estáis haciendo. .son carísimos, las pymes no podemos acceder a ellos. .y esto es un paso fundamental. .para que nosotros nos internacionalicemos. .entonces esto es digamos un simiente de algo que queremos lanzar y proyectar para mejorar la, la empleabilidad transferencia de, de nuestro... Por ahí, claro, sí. De hecho, ya estamos en conversaciones y estamos tremendamente agradecidos por su implicación a la Cámara de Comercio de Granada, que sobre la marcha se ha sumado al, al proyecto porque veían que... Ha, ha Necesitaban necesitaba, claro. para, para todo el área de eh, negocio internacional. Y estamos estudiando a ver cómo generamos un repositorio para que puedan acceder a esos informes, a esa eh, productos, materiales que está, que estamos elaborando uh -huh. pues todas las, las pequeñas empresas de Granada que de verdad son eh, valientes, ¿no? Que son innovadoras porque... uh -huh. y esto es microemprendimiento, ¿no? Abrirse a lo internacional. Uh -huh. oye si os parece eh, vamos a hacer un pequeño descanso eh, que, que estamos aquí hablando y venga hablando ahora, ahora seguimos hablando continuamos un, un rato hablando pero no sé si sois eh, seguidora de, de Radio Lab si sabéis que tenemos varios programas en parrilla uno de ellos que se hace los miércoles por la tarde eh, se llama El Ampli que es sobre conciertos sobre música aquí en Granada y esta tarde se va a hacer eh, entonces aprovechamos que viene un grupo que nos gusta mucho que tenemos eh, que ya ha estado por allí que se llama Ineilo y los inesperados y vamos a escuchar una canción mientras hacemos este descanso, si os parece, y continuamos ahora hablando de innovación docente y de, y de, bueno, de de todos vuestros proyectos. placer Lab Innovación Docente. Innovación en las ondas. Pues aquí seguimos hablando de innovación docente. Uy, que nos acoplamos. Eh, nos hemos acoplado aquí en la Facultad de Derecho, en la sala de vista, y vamos a seguir hablando con las profesoras que han tenido a bien venir aquí a hablarnos de sus proyectos. Y vamos a empezar hablando, no con una profesora, sino con una eh, estudiante, que sí sí se mueve se lo mueve así ya está sí, Sara que es una estudiante de eh, María eh, que ha participado ¿no? en el, en el sí. proyecto de, de técnicas audiovisuales y bueno pues eso ya, ya que has venido pues quiero que me cuentes tu experiencia ¿no? ahora que no nos escucha María <risa> no, ¿vale? eh, que, ¿cómo fue? ¿cómo fue tu participación en, en, en, en, en supongo que en el festival de cortos ¿no? sí hiciste un corto cuéntame sí. ¿cómo fue? pues eso? Ha sido muy positiva porque ha sido otra forma de aprender en la que el alumnado participa activamente. O sea, no es a lo que estamos acostumbrados, de que el profesor explica y tú simplemente atiendes y coges apuntes, sino que es una forma que… Es que aquí los apuntes los hacías tú, como aquel que dice, ¿no? Sí, más o menos, más <risa> o menos. Y entonces también la incorporación de las técnicas audiovisuales a la investigación social. Nosotros, por ejemplo, hicimos un proyecto de, de investigación sobre el colectivo de, de personas transexuales uh -huh. y los resultados obtenidos los plasmamos en fotografías. Y es algo a lo que normalmente no estamos acostumbrados porque los resultados se plasman en, en el proyecto escrito y, y ya está. ¿Cómo, es decir, ¿Cómo utilizabas las herramientas audiovisuales? como eh, el fin, eh, como una especie de, ya de presentación de lo último o era parte del proceso, de la metodología, de la forma de, de investigar? Era final, ¿la, el... ¿La fotografía ya era eh, el objeto de estudio en sí o era solo la, la parte final? La no, era la parte final, vale. la presentación de los resultados vale, para vale. mostrar la, la realidad social que, que estabas investigando. Es una manera para mí positiva de mostrarlo, de dar visibilidad a realidades que de otra forma no, no pueden salir a la luz o no salen, a, no salen a la luz. vale ¿Y habíais planteado en algún momento que ibais a hacer algo así cuando empezabais la, la asignatura? No, la verdad que no. No, no, no, ¿Y tu compañero tú misma cómo, cómo acogiste la... la, la muy idea? bien, de manera muy positiva porque al ya, ser te algo... anima a ir a clase, ¿no? En vez de irte a San Jerónimo. Sí. Y además, al ser algo diferente <risa> es como que te motiva, porque ya es, es otra forma de, de, de aprender. Mm. Porque lo, estamos acostumbrados que a, a, a lo habitual como que nos genera más aburrimiento. O sea, ¿sabes? Que rompe un poco, sí. ¿no? Los esquemas. Entonces. Sí, sí, sí. ...y lo que no sé, ¿eran fotografías normales? María, bueno, ya también participa tú si quieres... ¿eran fotografías habituales? ¿utilizáis, por ejemplo, redes sociales o, o directamente? ¿Cómo lo hacía una exposición? Mira, yo creo que además en su caso... bueno, ...hay una técnica de investigación... ¿no? Que, que, ...que bueno, que debe conocer en clase... ...que es la de las cartografías sí. corporales... ...y entonces en ese sentido... Eh, ...ahí se, se plasman imágenes de tu cuerpo... ...que son significativas... Ella, en su trabajo, justamente lo que hicieron en, la, en esa parte de metodológica, eh, recoger esas imágenes para después poder analizarlas y presentarlas eh, como resultado de la investigación. o Sara, ¿tú crees que hay asignaturas que si hubieran, se si hubieran planteado así? A lo mejor te hubiera animado. Totalmente. ¿Sí? Como Sin por duda. ejemplo, pongamos algún ejemplo, o no, no. <risa> oh, no nos metemos. A ver si me están escuchando. no algo. Es decir, la, la pregunta aquí, eh, entiendo que hay asignaturas que por su contenido no es tan fácil, ¿no?, a, a hacer esto, ¿no?, es decir, dependiendo mucho de la asignatura, a lo mejor hay más nivel, o sea, más grado de, de posibilidad de innovar o no, ¿no?, es decir, sí. entiendo que en una sociología general puede innovar hasta cierto punto, porque al final hay contenido que tienes que dar, ¿no? Sí. ¿Qué dificultad os encontráis, tú como alumna o, o el resto como profesora, a la hora de innovar en vuestra asignatura? Es decir, ¿esa limitación la tenéis ahí presente o, o, o no? A ver, yo creo que se acoge muy bien el innovar Pero también es cierto que hay alumnado que entiende que la, que la docencia es sentarse a escuchar y ya está Entonces, por una parte, muy o sea, poca... Que, que lo entiende como, que, a, que lo acepta como inevitable o que... Sí, bueno, que, que, que lo representa de esa manera Incluso cuando tienen que trabajar de manera autónoma y demás, bueno, pues no, cuesta ¿no? Pero creo que en general la innovación, yo creo que la experiencia es que se acoge muy bien ...y creo que también transmite la preocupación de esos profesores y profesoras... ...por hacerte llegar, ¿no?, una, una materia, ¿no?, que sería mucho más fácil hacer un examen... ...o, ¿sabes?, dar tus clases y ya... ...entonces yo creo que eso sí que lo valoran mucho, ¿no?, en general el alumnado... ...a veces cuesta porque implica trabajar más, pero una vez que entran y se... ...¿no?, lo ponen en práctica y ven, ¿no?, como lo que significa creo que cambia, ¿no? Hay su concepto también de lo que es la, la, el aprendizaje, ¿no? Merece la pena, entonces, ahora decir, es cierto que te pides esfuerzo extra, pero sí. lo haces al final con Es verdad que el proceso como que genera más implicación por parte del alumnado, pero luego acabas aprendiendo mmm, mucho más que de la otra forma, para mí, en mi forma de verlo, claro. Uh -huh. Sara, muchas gracias por compartir tu, tu experiencia con nosotros. Gracias. Y, y ya que es decir, eh, se ha iniciado un poco esta, esta línea aquí, eh, eh, la acogida ¿no? de, del estudiantado de este tipo de iniciativas, ¿no? el ejemplo que nos ha puesto Sara de, de, de, de, eso, de cómo participan ellos y cómo se implican al final un poco más eh, con este tipo de innovaciones, ¿cómo fue vuestra experiencia? Es decir, ¿cómo acogió vuestro respectivo estudiantado eh, este tipo de, de iniciativas de innovación? ¿Siempre positiva o podemos contar algún caso en especial que os diga, sí, como queráis, sí? Bueno, o sea, no sé, tenéis algún caso de, de alumna o de alumno que diga, pues Repetimos yo no, yo quiero volver a la clase de toda la vida. Vamos a empezar por ticarme. Bueno, yo creo que quizá lo más importante es que ellos no lo tomen como un trabajo extra, ¿no? Sino que al final forme parte de la dinámica que adquieren para la asignatura que están cursando. Y, y creo que en ese sentido la participación que se pide que muchas veces yo no sé si pasará en otras carreras pero en arquitectura que hay determinadas asignaturas como la que yo imparto que es que es fundamental la iniciativa propia que el alumno esté activo y, y a veces cuesta mucho conseguirlo no pues yo creo que este tipo de cosas eh, la agradecen porque ayuda a, a casi que te obliga ¿no? de una forma a la participación pero no porque te obligue el profesor sino porque al ver que tu alumno, tus compañeros lo hacen, pues existe como esa motivación de hacerlo también y luego yo creo que es importante también cuando ellos sienten que, que el trabajo que han, que han hecho se ha reconocido ¿no? o que se expone nosotros por ejemplo el tema de las exposiciones nos funciona muy bien porque aunque a lo mejor no tienen una afluencia de público muy grande, pero el simple hecho de que otros compañeros las vean, vean un trabajo que se ha hecho o ellos sientan que, que una parte del trabajo que han desarrollado como una fase más de su proyecto eh, en base a esta metodología, pues, se sea reconocida o expuesta, pues, yo creo que es un, un incentivo también, ¿no? En nuestro caso, el trabajo en el aula sí que es cierto que al principio cuesta, porque están acostumbrados pues a... Bueno, pues se sienten más cómodos en esa dinámica en la que les explicas, toma sus apuntes y ya está, ¿no? Entonces, como no, eh, es el hecho de no estar acostumbrado a esa dinámica docente lo que pues, hace que sea un poco más reacio. Pero es cierto que a medida que empiezan a trabajar con esta dinámica, pues les gusta mucho más y ves que están más motivados y más implicados con, con la asignatura. Y luego en las actividades ¿no? que hemos organizado en el proyecto, ¿no? la, la, las jornadas de abril o los diferentes cursos para alumnos y para profesores, pues la acogida ha sido muy buena por ahora. Esperemos que, que siga siendo así. El número de participantes, desde luego, sí, ya sí, dicho sí, que sí, muy sí, bien. Sí, sí, sí, muy bien. Igual, uh -huh. Lupe, por vuestra parte. Pues yo, eh, pues en el caso concreto del proyecto de análisis pest mmm, lo que he aprendido es que eh, necesariamente lo nuevo no es bien recibido porque eh, lo novedad siempre genera incertidumbre y, el, y la incertidumbre puede generar miedo ¿no? y esos miedos bloquean el aprendizaje ¿no? y evitan esa, esa adquisición significativa de competencia entonces yo creo que lo que he aprendido es que es fundamental para generar una recepción positiva o sea que esa recepción positiva no simplemente está hay que provocarla y yo tenía una estrategia, la comparto, por si lo puede servir sí, a sí, hombre, otro, eh, nota, eh, claro. eh, eh, para reducir incertidumbre en los alumnos sobre todo sobre eh, ¿y esto cómo va a impactar luego a mi nota? ¿no? ¿y esto voy a tener que trabajar mucho más? ¿o esto realmente sé dónde empiezo pero hasta dónde me lleva? Es eh, muy importante de, eh, que ellos vean que está todo perfectamente planificado y... Un, eh, constantemente trabajar la cuestión de la comunicación interna con ellos, que ellos se vean acompañados en todo momento, guiados, uh -huh. que puedan comprender por qué se hace de esta manera ahora y ahora se hace de otra manera y, y el, el impacto real que eso va a tener. Entonces esa, esta, que entiendan esta, el objetivo, esta, ¿no? que entiendan por qué se yo está Yo lo haciendo. llamo a esto, más que comunicación, ponerle cariño. ¿no? Uh -huh. a las personas que participan en, el, en, en, en ese proyecto porque realmente los que se involucran en muchos casos son voluntarios, lo hacen valientemente y entonces se merecen, uh -huh. creo yo, esa acción tutorial ¿no? más personal que les clarifique, le, le, uh -huh. le acompañe y uh -huh. les relaje para que ellos puedan trabajar mucho mejor. Tú como todas las cosas de la vida, uno trabaja uh -huh. relajado y trabaja mucho mejor. Claro. Uh -huh. Ya que has contestado esta pregunta con un poco introduciendo la que yo iba a hacer a continuación que es un poco, eh, ¿qué había aprendido a lo largo de todo este proceso? ¿No? porque una de las cosas que dices que ha aprendido es precisamente eso no es decir, tratar con cariño ¿no? como dices tú, no esa comunicación por ejemplo como una de las claves, ¿qué había aprendido también la, las demás con respecto a vuestros respectivos proyectos de innovación docente? o lo puedo plantear de otra forma si queréis si alguien se os acerca y os dice, oye, quiero hacer un proyecto de innovación docente tan chulo como, como el tuyo, ¿qué sugerencia me daríais? ¿Qué, ¿Qué me recomendaría? Yo me reitero lo que he empezado diciendo, ¿no? Que yo lo que aprendo es que el renovarse siempre es bueno al final, ¿no? Y el estar activo en cuanto a la propia docencia siempre es bueno, no, no creerse que porque da una asignatura ya pues no sé cuánto tiempo, esa es la forma correcta de darla y la que tienes que seguir dando hasta que te jubiles. Ya ¿no? tengo los contenidos ya los No, yo creo creados, que es pues... muy importante ser consciente de cuál es el público que tiene delante, que son los alumnos que pertenecen al siglo XXI con unas necesidades concretas o unas sensibilidades concretas, hemos visto temas de tecnología o temas de preocupaciones que yo, hay un otro tema que también me gustaría introducir ahora respecto a la innovación ¿no? y es que a mí lo que más me ha gustado de, de conocer estos tres proyectos eh, de, de docencias tan diferentes, ¿no? A la mía es que sí. me di cuenta que la innovación no es, en, no es una innovación en abstracto, sino que siempre va vinculada a temas candentes de interés que nos preocupan en cada materia, ¿no? Ya sea en Derecho, en Sociología, en Arquitectura o en lo que sea, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido... La universidad como, como no Una ser... forma de reconectar con lo que hay fuera de la Totalmente. aula. Totalmente. ¿no? Entonces, la innovación docente no es no es solo una innovación en la forma de dar la clase, sino una forma en la que tú haces que, a través de ese método de, de docente que quieres introducir, se conecten con temas de interés y temas de actualidad. ¿no? En ese sentido, yo creo que la, la universidad lo que nos permite es ser un observatorio privilegiado de cosas ¿no? porque tú te puedes meter en ciertos temas sin tener que te al final tener una conclusión determinada o tener que dar una opinión cerrada sobre algo ¿no? simplemente como aquí lanzo esto sobre este tema, ¿no? nosotros por ejemplo en el laboratorio de paisajes lo que hacemos yo he puesto sobre la mesa los temas que nos preocupan, pero no quiere decir que saquemos unas conclusiones determinadas sobre esos temas sino que lanzamos formas de ver esos paisajes, de investigar sobre ello y de, de, de grafiarlo de alguna forma uh -huh. Venga, eh, María, cuéntame yo, tú. Bueno, yo creo que lo estaba pensando sí. y sí que para mí por lo menos hay como mm, tres claves ¿no? en esto, o, o le diría, ¿no? O sea, por una parte, eh, y además que tiene que ver con mi propia experiencia, ¿no? Eh, por una parte, bueno, pues revisar la práctica docente, es decir, ver ¿no? que, cómo estamos llevando las clases, qué le faltan y demás, cómo se puede mejorar... Por otra parte, y creo que es muy importante, es también preguntar al alumnado qué tipo ¿no? de, de, de técnica o de trabajo le gustaría realizar, porque es verdad que esto también viene, en mi caso por lo menos, de empezar a utilizar estas técnicas como algo voluntario y ver por la calificación que daban a este tipo de trabajo eh, como algo que, que lo motivaba muchísimo. Por lo tanto, eh, tenerlo en cuenta eh, y tenerla en cuenta. Y por último, creo que lo decía la compañera… Creo que son técnicas también y unas metodologías que te permiten establecer relaciones desde otro lugar. Sentirte más cercano, no porque hay como, tanto los temas como el, el proceso de aprendizaje, de tutorización, hace que te vean desde otro lugar y creo que hay que cuidar ¿no? a nuestro alumnado, porque creo que depende también de eso el que se motiven o no por una, por una asignatura, por un trabajo y demás. Uh -huh. eh, lanzo una última pregunta, ya nos quito más tiempo, de verdad que muchas gracias por, por haber venido a todas pero eh, en, el, en la universidad, del, del, iba a decir del futuro, pero también en la del presente, ¿qué papel creéis que tiene que jugar la innovación docente? Lo digo también en la línea de lo que decía Luis Alejandro José María antes, eh, el papel que tiene la docencia, ¿no? es decir, que parece que es como la hermanita pobre de la investigación o de la gestión, y cuando en el fondo la, la universidad es, eh, es, ha sido, por lo menos tradicionalmente, sobre todo docencia, no es decir, enseñar. ¿Qué papel creéis que tiene la, la innovación docente en la universidad del futuro? Eh, bueno, eh, sí que es cierto que pues mmm, la realidad es que la investigación pues debe ir unida a la docencia, ¿no? Porque a su vez te vas dando cuenta que a medida que investigas, pues, la docencia se va enriqueciendo, ¿no? Y tienen que ir siempre de la mano, pero sin descuidarla. ¿no? Eh, también eh, mm, eh, el diseño ¿no? el, la innovación eh, docente requiere tiempo y tienes que dedicárselo porque si no se lo dedicas pues eh, cada año es eh, más pobre la, la docencia las técnicas que utilizan menos, menos motivadoras para alumnado y eso y eso se percibe, es decir, cuando eh, te involucras con una asignatura te implicas e intentas cambiar el método para que sea más atractivo para el alumnado pues percibes ¿no? que, que es también mm, mucho mejor acogida por ellos y que los resultados son eh, mucho mejores. Yo considero que bueno, la docencia es eh, perdón, la innovación en la docencia mmm, resulta eh, fundamental y que siempre, siempre va a estar. ¿no? Eh, el, eh, la universidad del, en la universidad del futuro pues siempre va a estar presente a la innovación. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos adaptando a los cambios continuos que se, que se producen en nuestro entorno, en la sociedad, en las empresas, en todos los ámbitos profesionales, pues igual en el ámbito universitario. A ver, Carmen Guadalupe, María, ¿quién, quién sigue? Yo, yo lo que pienso es que eh, realmente... En la universidad llevamos mucho tiempo trabajando con la idea de innovación en el sentido de calidad. ¿no? Para que la investigación sea de calidad debe ofrecer un producto que sea rompedor, ¿no? que sea innovador. Para que la gestión sea de calidad tiene que ofrecer forma innovadora de facilitar eh, eh, la organización de los procesos. Bueno, pues la docencia no es que deba incorporar un elemento de innovación, es que la docencia debe de, como yo lo concibo para el futuro y como gran desafío que ojalá nosotros que, que seamos capaces de, de alcanzar, es enseñar a pensar de manera innovadora, porque la sociedad lo que nos demanda es profesionales que comprendan de manera diferente los problemas nuevos, no se pueden abordar problemas nuevos con soluciones viejas, y, y además que sean capaces de anticiparse a los problemas que van surgiendo. Ahí está nuestra capacidad de, de competir. Si somos capaces de generar una universidad que enseñe a pensar de manera innovadora en todo, gestión, eh, aprendizaje, eh, investigación, pues seremos fuertes, si no, nos perderemos. Si no, estará en pleno declive la, la universidad, que nos queda por el cargo? No Y luego, yo creo que hay una cosa también importante en esto: es que todos hemos sido alumnos antes que profesores, ¿no? Y entonces está muy bien plantearte qué es lo que te hubiera gustado que a ti que pasara en tus clases, ¿no? Eh, que muchas veces hemos sufrido esa... Tú notas cuando tienes delante un profesor más apático con lo que te está contando o un profesor más activo, ¿no? O que y yo que creo... ya ha tocado esa asignatura en el podcast. Claro, no sé. O sea, es como el acomodarse sí. en la situación. Entonces yo creo que es importante tener esa referencia de cuando uno ha estado antes en el otro sitio, ¿no? Y, y pensar qué te hubiera gustado. A mí eso me parece importante. Tiene también que ver, ¿no?, innovar con salir un poco de la zona de confort. Claro. Y que te den una asignatura que no controlas para nada y precisamente tú, para poder dar esa asignatura, pues darle vuelta y decir, oye, pues voy a intentar innovar en esta... Hombre, sin duda para nosotros es un esfuerzo extraordinario. Claro. O sea, para los alumnos depende, pero para nosotros lo es, ¿no? O sea, que... Es que hablar la última es que poco puedo añadir. Yo creo que somos referentes como docentes, ¿no?, y nuestra forma de transmitir y de hacer tiene que adaptarse a lo que se necesita, no a las necesidades, a los cambios, no a adaptarse a los nuevos tiempos. Y creo que es fundamental también lo que comentaba la compañera en esa revisión de cómo lo hacemos y de cómo nos gustaría que nos diesen clase Entonces, para mí la innovación y la docencia van de la mano. y A mí me encanta investigar, pero también me encanta dar clases. Y yo creo que hay una manera de proyectar también no y de transmitir ese interés ¿no? y demás que es mucho más difícil que, porque yo creo que todo esto también requiere pues más tiempo, no un ejercicio no continuado y demás, hay pocos recursos para la innovación, o sea porque realmente Toma, los director, recursos son aquí, muy pocos, si pero yo creo que eso muestra un poco el interés que tenemos por hacer las cosas de manera diversa. Uh -huh. Oye, pues no quito más tiempo, Carmen, eh, María, Guadalupe, Manuela, muchísimas gracias a las cuatro por, por estar aquí hablando de, de un tema que yo considero también clave, en la universidad y una, una herramienta que además nos puede servir, efectivamente, para convertirnos en un referente eh, social como, como institución y el papel que tenemos también, ¿no? Es decir, como docente a la hora de motivar a un estudiantado que muchas veces no, no está por la labor porque no lo motivamos, no porque vengan de casa desmotivado ya de por sí. Pero, bueno, yo me voy con, con mucho, muchas cosas aprendidas, ¿no? Es decir, me ha gustado como lo que ha dicho Manuela eh, porque, bueno me gusta mucho lo que habéis dicho todas, pero una de las cosas que ha dicho Manuela es eh, precisamente que para innovar hay que tener tiempo, eh, yo diría, para de aburrirse, ¿no? o, sea, o tiempo por lo menos para reflexionar, eh, para, para poder pensar en cómo cambiar las cosas o cómo mejorar lo que ya existe, y porque también creo que es necesaria esa reflexión eh, de, de lo macro ¿no? de, de, de, de big picture ¿no? que dicen los ingleses ¿no? de, de todo todo lo más general que podamos ver de todo aquello que nos hace humanos y seres sociales y yo creo que de todo aquello que tenemos en común ¿no? es decir porque al final Solo trabajando en aquello que nos une como sociedad, como comunidad, eh, podemos encontrar esos puntos de apoyo para seguir un poco avanzando e innovando. Así que yo me voy hoy con muchas eh, enseñanzas como que innovar es renovar también, es, eh, es utilizar herramientas como, como el cine, como, como armas de innovación, es estar en el presente pero también mirando hacia atrás y que, bueno, es también transferencia… Y, y, y además inserción laboral que lo habéis dicho en, en muchos de vuestros proyectos que yo creo que es muy interesante así que nada, muchas gracias de nuevo a, a Carmen, a María Guadalupe, a Manuela a José María antes a Alejandro a eh, Adrián, eh, a Sandra a Romo que han hecho el programa eh, posible también desde aquí, a Sara que también la hemos enganchado para que hablara un poquito con nosotros y nada más a, a todos los que nos estáis oyendo os emplazamos al miércoles de, que viene que nos vamos al campus de Fuente Nueva, creo que era, ¿no Sandra? Nos vamos a, no a Cartuja, nos vamos a Cartuja al campus de Cartuja, a la Facultad de Filosofía y Letras, el próximo miércoles de nuevo a las once y media, estaremos por, por allí hablando de innovación docente en, en, en ese campus y nada, os emplazamos a que si os apetece nos escuchéis, que vengáis si os apetece también estar ahí en directo y si no, bueno, pues como tenemos los maravillosos podcasts que los podéis escuchar cuando queráis mm -hmm. eh, eh, podéis escuchar este programa también cuando os apetezca, así que lo dicho gracias a todos y gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente programa Gracias. Gracias. Radio Lab Innovación Docente. Innovación en las ondas.